¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien el día de hoy. Este es el segundo video que grabo hoy, por si me ven con la misma ropa, pues ya saben, ustedes ya saben. El día de hoy vamos a estar hablando de una cuenta que, no tienen una idea, me han llovido, llovido por todos lados, notificaciones en TikTok de que hable de esa cuenta. Eh, bueno, son varias cuentas con unos videos en específico como que de los mismos personajes y créanme que si los ven como a la 1 o 2 de la mañana, que es básicamente cuando yo me pongo como que a revisar todas las etiquetas. En TikTok para ver, pues los videos que valen la pena, así como hacer videos y demás, pues sí te causa, así como, uy, ojalá me hubiera salido esto a las 10 de la mañana, pero pues el día de hoy les voy a explicarte dónde salen estos videos, por qué están en TikTok, por qué tienen millones de visitas, están viralizando tanto, pero de igual manera, pues siguen como causando el mismo, como que terrorcito, ya saben. Así que, bueno, si estás viendo esto y no estás suscrito, pues no cuentas con la protección de los gatitos paranormales así que yo te recomiendo que te suscribas a la cuenta de 5, porque si no, pues va a ir Sonic.exe que de repente cambia a tu hogar. 1, 2, 3, 4, 5. Espero que esté súper bien. Bienvenidos al Twitch Paranormal. Y ahora sí, pues vámonos directo a lo que es el video. Aquí les dejo rápidamente, y rapidito, rapidito, mi TikTok para que me etiqueten. Si siguen viendo este tipo de videos, pues por allá que me etiqueten para yo hacer videos. De este lado les dejo mi Instagram. También les recomiendo que me sigan por allá para los códigos de Among Us, los saludos, etcétera, etcétera. Y aquí en la parte de abajo les dejo mi Facebook. Ok, ahora sí, vámonos ya directo al video. Ok, fantasmitas, bueno, lo que les dije No es una cuenta en específico las que está, bueno, la que está subiendo este tipo de videos Es muchas y muchos están como bajando los mismos clips de videos Y los están subiendo a TikTok Todos son los mismos personajes y los mismos personajes pues que dan mucho miedo Aquí van a estar viendo imágenes más o menos de lo que se trata Es como de un mono gigante estilo pues Enderman No, Enderman es de Minecraft Slenderman y es, la, o sea, es una historia básicamente lo que vemos en TikTok. Si tú solamente has visto estos videos en TikTok, pues te habrás dado cuenta de que se trata más o menos como de lo que son unas cámaras de seguridad como que graban en la noche. Porque dice así de que cuarto de no sé quién a las 2.50 de la mañana. Cuarto o nuestro cuarto o sala o cocina, pasillo, etcétera O sea, cada cámara tiene un nombre diferente a las... 3 de la mañana, a estas horas y a estas horas. Y básicamente se trata como que de un monstruo que se aparece en la casa y molesta más que nada lo que es pues una mujer. Hasta se ve como que le está chupando algo del cuello, como si le inyectara algo y ella se pone como toda loca y luego destruye pues puertas y demás, porque están protegiendo a la mujer que más molesta, entonces se pone a destruir, ella grita, se escucha como que los sonidos de, del mono este, luego como que se acuesta en su cama, o sea, esta, es, les digo, si les aparece a las 2 de la mañana, si te da así como que yuyu, así de, ay, por favor, no, estas cosas no, y siempre aparecen cosas de ese estilo en la madrugada, así que no usen TikTok de madrugada. La última vez que revisé el TikTok de más viral sobre lo que es estas cámaras de seguridad tenía como 8 millones de vistas, o sea que mucha gente ha visto esto. Como les dije, eh, son como dos hombres protegiendo a lo que es una mujer de este monstruo, y el monstruo se ve horrible. Miren, vamos a ver unos TikToks para que ustedes, pues más o menos, reconozcan y vean lo que anda por ahí. <risa> atención pues a pesar de que tú creas que se ve real o de que lo que sea de que si sí te pasen cosas así de que los golpes de que sientas que alguien se sienta en tu cama lo que tú quieras pues Tú sabrás también que los monstruos y fantasmas pues no se presentan así como esta cosa aquí en video. Así que pues yo me puse a investigar un poco sobre qué era esto, de dónde estaba saliendo. Y básicamente estos TikToks están siendo subidos desde eh, una cuenta de YouTube. Y esta cuenta de YouTube es la que está haciendo pues esta serie de terror, porque sí, es una serie de terror, los monstruos, ediciones y demás, o sea, personajes, bla bla bla, todos están en un canal de YouTube y hasta ellos dicen así de que qué bueno que les están gustando nuestros videos de miedo porque tienen millones de visitas todos sus videos desde que empezaron con este mini short film de terror. Donde, pues, básicamente nos está narrando una historia de que el monstruo está con, pues sí, con buscándola a ella y pues de que asusta a todos en su casa. Y es que en Estados Unidos ya ha habido varios casos donde este tipo de personas, eh, como que. Perdón, el perro que está dando de fondo. Perfecto. Por ejemplo, cuando tú haces un film así súper bien hecho, hasta hay gente que te lo compra y lo hace historia. Así tal cual lo que le pasó al que hizo la historia de Dear David. Dear David ya se vendió y se lo compró nada más y nada menos que el que dirigió como todas las películas del conjuro. Entonces pues yo creo que no tarda mucho en sacar lo que es la historia de Dear David pero pues hecha así como ya producida bien profesionalmente y demás. Entonces muchos de los comentarios decían de que pues lo que es esta historia vale mucho la pena como que alguien profesional o así súper guau wow, se la compre para que la haga una película de miedo porque sí está muy bien hecha. Pueden ir a su canal, es este que les voy a estar dejando aquí justo en pantalla para que ustedes vayan y chequen lo que es todos sus videos. De hecho empezaron ya hace muchos meses, tiene como alrededor de... 11, 10 meses que empezaron con este film de terror, pero hasta ahorita se empiezan como a pasar a TikTok. Y es cuando se empieza a ser más viral y probablemente es cuando empiezan a recibir muchas más visitas. Lo curioso es que más bien de YouTube se pasan a TikTok. Es decir, que solo en YouTube dicen, oigan, tenemos TikTok, aquí y aquí nos pueden encontrar. Pero por ejemplo, los videos que ustedes ven en TikTok... No, no hacen ningún enlace como hacia YouTube lo que quiero yo pensar como que pues dentro del mismo morbo así como que de miedo y demás pues están dejando como que esto se haga viral y que pues después allá siga o no, no tengo idea ahora sí que las estrategias de marketing pueden ser uff, ilimitadas si ustedes le quieren llamar así pero pues básicamente eso es un film de terror que están realizando en Estados Unidos es un film de terror que están realizando, lo curioso es que contestan muchos comentarios en español o sea, le piden de que parte 1, no, pues aquí está, parte 2, aquí te va no, nunca ponen así como comentarios en inglés y demás a pesar de que los comentarios de sus videos como que están pues de todos los idiomas pero pues básicamente si quieren conocer toda la historia, verla desde un principio pueden ir a su canal de YouTube, ahí la tienen más completa porque lo que se sube a TikTok solamente son como fragmentos de los mismos videos de YouTube y bueno, fantasmitas, quise hacer este video, les digo, por la gran, gran, grandísima cantidad de comentarios. Bueno, más bien de etiquetas que me llegaban allá en TikTok, donde me decían pues que investigara el monstruo, que investigara sobre pues la cuenta, que investigara muchas cosas. Y básicamente, esto es pues lo que yo investigué. Espero que les sirva, espero que, pues, mínimo los entretenga un ratito lo que es esta cuenta de YouTube para que vean sus videos. Está, están padres, están bien hechos, están producidos. Y el mono, les digo, sí da miedo. Los quiero muchísimo. Nos estamos viendo. El siguiente video, recuerden que sus saluditos van hasta el final Les explico rápidamente para los que les interesen los saludos Tengo dos formas como de dejar saludos al final Una es por Facebook Si tú tienes Facebook, vas a mi página que te dejé, dejé pues al principio del video Y yo cada que subo video pues por ahí lo comparto entonces, para las personas que quieran saludos Comparten esa publicación que yo hago Pero ojo que su publicación Tiene que ser pública O sea, ahora sé que sí suena raro Pero hay publicaciones privadas y hay publicaciones públicas Si tú lo tienes en privado Nunca voy a poder ver tu publicación Si la pones en público, sí voy a poder rastrearla Y escojo cinco personas que la hayan Compartido pues al azar Y son las que salen hasta el final Y de Instagram, cada igual cada que subo video Les aviso, oigan ya subí un video nuevo Es este y este, háganle aquí swipe para que los lleve directo y les dejo un emoji secreto, es por historias de Instagram, entonces pues vienen aquí a YouTube y ponen ese emoji secreto y también selecciono a seis personas al azar pues que hayan puesto el emoji para que sean saludadas hasta el final y pues básicamente esas son las dos formas, los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente video, esténse pendientes porque les digo subo cuatro videos a la semana este es el tercero y pues siguen más ok, los quiero muchísimo, nos vemos al siguiente besitos, bye Hello fantomitas! Los saludos de hoy son para Leiner Leighton, para Alexis Ayala, para Mari Valdez, para Esmeralda Hernández y para Andoni Méndez. Y aquí están los seis comentarios del emoji secreto. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente.